¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero brindarte en este corto video ofrecerte la posibilidad de lo que hasta hoy o hasta hace poco tiempo estaba disponible solamente para grandes empresas y corporaciones. Hoy te lo ofrezco a vos, a tus socios, a tu PyME, a tu Micropyme, a tu emprendimiento o tu startup. Independientemente del proceso en el que te encuentres, digamos, independientemente de la etapa que te encuentres. Si es, recién estás comenzando como una startup o ya tenés tu emprendimiento, tu PyME funcionando, tenés la posibilidad hoy de realizar lo que nosotros dentro de los coaches llamamos procesos de coaching, ¿para qué? Para mejorar algunos aspectos que vos estás viendo, estás percibiendo, estás notando o incluso tenés registro muy, eh, como decimos nosotros, comprobables de alguna falla, algún punto de, algún aspecto de mejora de tu, de tu empresa. Así que te dejo eh, mis contactos, teléfono, whatsapp y mail para que podamos coordinar una conversación, una charla y así entre los dos podamos llegar a ver cómo mejorar, cómo optimizar el funcionamiento y el rendimiento de tu empresa.